Voy a explicar. Ayer estuvimos, bueno, me lo llevé yo al veterinario, que pedimos cita con, con una actual móloga, veterinaria, y os voy a explicar un poco lo que me explicó a mí, porque es un poco complicado de entender, y el porqué ella piensa que no va a recuperar la visión de ninguna manera, pelotita. lo hemos sacado aquí a tomar el sol, y la verdad es que ha estado haciendo el trasto, ahora se ha subido, es, tiene la salud súper delicada, porque le hemos sacado, se ha calorado, ahora se ha puesto a temblar... Es como un niño de cristal, y parece muy grande los vídeos, pero de verdad que es así, ¿eh? que muy pequeñito. Entonces lo que nos explicó la, la chica es que él no ha nacido ciego, sino que a causa de un proceso infeccioso eh, la infección le ha destrozado literalmente los ojos. Y es muy triste porque él nacería bien, sería el, el rayón más pequeñito y débil de su camada, no tomaría suficiente calostro ni leche enfermaría, de repente dejaría de ver y es que, o sea, a mí me parece increíble porque su historia es que a él le pasó eso, perdió a su madre y sus hermanos y se puso a buscar a su mamá como loco por el bosque y encontró a un hombre que estaba andando y se fue detrás del hombre como mamá, mamá, mamá y fijaron la buena suerte que, que era una buena persona y lo cogió, se preocupó por él hasta, hasta hasta dar con nosotros porque cualquier otro no hubiera hecho nada o lo hubiera matado y bueno, lo que os contaba, eh, pues ahí él tenía una infección. Sabéis que aquí los primeros días ha tenido un pico de fiebre súper alto. Ha estado con un montón de medicación porque no le bajaba la fiebre. Yo lo he pasado personalmente muy mal. También se le han empezado a inflamar las articulaciones, a empezar a tener un montón de dolor. ¿Qué te pasa En las articulaciones y eso normalmente pues en bebés es debido a una sepsis y es algo bastante, bastante, bastante peligroso eh, La buena noticia, lo que os decíamos ayer, la sepsis ha remitido se le hizo una analítica, la analítica está perfecta le hicieron radiografías en sus patitas, está perfecta hago esto porque le relaja, él pone... los cerdos hacen como chupete a mamá y eso le relaja, está perfecto pero ¿qué ha hecho la infección? la infección ha provocado que no solo en la cámara externa del ojo eh, tanto la retina como tal mmm, se haya dañado, sino que en la cámara interna, que hay un montón de cosas que no me acuerdo, la oftalmóloga me lo explicó ¿vale? igual se haya dañado incluso la, creo que era la retina este, sí. tendría que haber como una superficie de aire no ahí donde está la pupila y todo está literalmente pegada y se la ha puesto, pues tiene catarata se la ha puesto todo opaco ella no quiso decirme porque dices, medicina, yo no te puedo decir imposible que no vea Pero eh, es muy, muy, muy, muy difícil Muy difícil, o sea, a mí me parece como imposible, pero no te voy a decir imposible Entonces vamos a estar tres semanas con un tratamiento Son tres colirios, varias veces al día, vale, vale, vale, vale. Es, muy, es muy guerrero, eh, es muy... aunque no parezca es muy guerrero eh, vamos a estar con colirios tres veces al día y en tres semanas vamos a volver a ver a la oftalmóloga y le van a hacer lo mismo, ayer le sedaron le hicieron una ecografía en los ojos y qué nos va a decir esta ecografía pues nos va a decir, cuidado no te metas en problemas Bellota, Bellota no te metas en problemas Bellota, no te metas en problemas todo el día aquí con tu madre que te metes en problemas, venga payana. venga, venga sí venga. Pues esa ecografía nos va a decir si sería eh, candidato a una operación de cataratas con alguna esperanza de que vuelva a ver. O sea, no es que los colirios le vayan a solucionar nada, sino que si sería candidato para una complicada <risa> cirugía en los ojos con alguna posibilidad de que viera algo de sombras y luces. Ahora mismo no ve nada. Ya lo hemos visto. Acabamos de sacarlo. Acabo de sacarlo con Edu, que está grabando. Por ahí, Edu. En casa se apaña súper bien porque conoce el espacio, que es lo que a nosotros nos decíamos guau, wow, yo decía guau, wow, sensorialmente es un crack y es mazo listo o está viendo algo, no, sensorialmente es un crack y es mazo listo. Y aquí que es un espacio nuevo, se, verdad, se, se ha chocado con todo, se, uf, no, no está viendo nada. Y bueno, y esas son las novedades, pero por suerte él está muy ahí, Bellota todo el rato metiéndose en problemas. Soy la lazarilla de villota. Dame un beso, mira, que la gente te vea como das besitos. ¿No quieres dar besitos a mamá? que te quiero ya que te quiero a ti! Sí.